Somos noticia en el mundo menos en Venezuela. Quiero un método de paz que no sean las armas. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.